Nuestra Lengua, Nuestra Lengua, Las Lenguas Indígenas en la Independencia, Reforma y Porfiriato, basada en el libro de Elisa Ramírez Castañeda, La Educación Indígena en México. México como país nació al finalizar la lucha de la independencia. Tras esos acontecimientos históricos en los que participaron los pueblos indígenas, la situación social, económica y política y su relación con el Estado mexicano no cambió. Con la independencia hubo mucho decaimiento porque las administraciones nacionales no apoyaban al mismo grado a la administración de justicia. Pero en toda la administración oficial, después de la independencia había mucho caos, mucha revolución y cambios de administración y se decaía mucho. Y se dejó de usar mucho, pero no del todo, digamos, no fue precipitado, fue poquito a poco, poquito a poco, se dejó de, de usar. No se dejó de hablar, pero se dejó de escribir y usar como un instrumento oficial de administración. El fin de la monarquía y la creación del Estado-Nación marcaron una nueva forma de someter a los pueblos originarios. Políticas de desplazamiento, erosión y exterminio de la cultura mediante la marginación de las lenguas maternas y la imposición del español como lengua nacional. Ya cuando se hace la independencia, pues la idea era, ¿somos un solo país? A nosotros ni nos preguntaron como indígenas si queríamos formar parte de ese país. ¿no? simplemente se hizo la independencia, se conformó el país y la idea era somos un solo país, por lo tanto debemos de hablar una sola lengua. ¿Se acuerdan de los sentimientos de la nación de Morelos que decía una lengua, una nación, una religión, entonces la religión católica, el español? Entonces empieza poco a poco un combate a estas lenguas. Tomando en cuenta el alto porcentaje de nativos que participaron en el movimiento, la relación con los pueblos indígenas fue replanteada ideológica, legal y prácticamente. Los independentistas se proponían la conformación de una nación soberana. Los primeros pasos para la construcción del México independiente fue redefinir un país hecho de diferentes repúblicas y pueblos sin unidad lingüística ni jurídica. Para los que diseñaron la nación, los indios representaban un obstáculo para el tipo de desarrollo que buscaban. A principios del siglo XIX, la lengua más hablada en el país era el náhuatl, seguida del otomí, y había algunos indios bilingües. En el país existían 120 lenguas vivas. En 1835 se creó la primera Academia de la Lengua en México, y el estudio de las lenguas originarias fue una de sus tareas. Para 1856, solo el 38% de la población del país hablaba alguna lengua indígena. Poco a poco el país fue cambiando. Se especificó en la Constitución Mexicana que la ley protegería y, y promovería el desarrollo de las lenguas de los pueblos indígenas. Además, un indio zapoteca llegó a la presidencia. El Benemérito de las Américas promovió la instrucción laica y gratuita del pueblo mexicano, pero no se diseñó una educación adecuada culturalmente para los pueblos indígenas. La política indigeniza de los liberales fue la aculturación del indio al modo de vida occidental. Con el porfiriato, la situación indígena se vuelve más preocupante. Hacia 1910, solo el 13% de la población mexicana hablaba lengua indígena. En el plano educativo se discutía el nombre de la asignatura, lengua nacional, pero se ignoraba la existencia de muchas lenguas originarias cuyos hablantes desconocían el castellano. <tose> Cuando se ha un y te proyecto proyectos que nació en México ni acá ni proyecto acá que de no ni ni proyecto político, no proyecto que te digo, ni cuadro, que ni gurro mandaba la te Orago que independencia o ya que ya Pero es que que. que youtube independencia, tiene que quiero que independencia que que quieren gente de no. No, no sea. De la de la proceso la la Ora uhm no, orago México no, orago no, México, te puede México México cual Era fuerte que era dificil, era como si tu un no se ni diera ni ni ni ni ni dicha, ni dicha, ni dicha, ni para que militar, no hay que la militar es un tipo de discriminación. Es un tipo de discriminación. Es un tipo de discriminación. de discriminación. Es un tipo de discriminación. Es un que que el coche en